Lo que hicimos básicamente es acortar la brecha en 18 años, o sea, estamos 18 años atrás. El único robot vipio que está hoy día caminando, desarrollado, es el que tenemos nosotros, Mister Condor. Hay un caso de una universidad, de una plataforma vipia autoestabilizada que estaban probando. Y eso estaba a, ese desarrollo universitario estaba 18 años atrás. Con traer esta competencia, trajimos no solo la competencia, sino que el conocimiento, la tecnología, todos estos avances que se lo estamos entregando inmediatamente a todos los participantes. Ahora viene el proceso de transferencia tecnológica que se va a hacer mediante talleres durante este año, desde abril, en distintas partes de Santiago y en algunas regiones de Chile, para masificar. Estos talleres van a ser gratuitos, abiertos a la comunidad y estamos organizando para el mes de julio-agosto o traer eh, los seis primeros campeones de Japón eh, y que nos van a... una delegación de 10 personas japonesas que nos van a venir a hacer clases y que son los mejores del mundo entonces y que en esa forma nosotros también aseguramos el conocimiento y la calidad y también un par de jueces van a venir a la competencia para asegurar el nivel de chile y que digamos que los equipos ganadores que participan tengan el nivel que se espera o el estándar japonés hay algunos países que son bien motivados en el ámbito de la robótica por ejemplo ecuador méxico, Colombia está bien activo, eh, sin embargo eh, nosotros lo tenemos bien monitoreado el nivel de cada país y no, no está esa tecnología. ¿ya? Si esta tecnología era como un secreto Japón, a nosotros para participar la primera vez que fuimos estuvimos solicitando seis años que nos permitieran participar. <ríe> participar y ahora logramos tener la competencia a Chile. O sea, eh, una de, la, de las propuestas en esta Convención Mundial que hicimos hace un par de semanas fue, fue lo siguiente, dijimos mire, agradecemos Chile, agradece el apoyo que nos está dando Japón en esta materia, porque para nosotros es tremendo, o sea, tener acceso a esta alta tecnología, sobre todo en robótica, va a avanzar mucho al país. Pero Japón está acá, China está acá, Corea está acá, Chile está acá, ¿ya? Hay una brecha, o sea, con esto vamos, Chile va a avanzar Japón también. Pero no nos sirve, le dije. Necesitamos que, sea, que Japón nos dé la tecnología para que Chile esté aquí y todos los países que somos parte. Y desde este nivel avanzamos. Esa propuesta se aceptó y, en, y se va a crear una base de conocimiento de, eh, mundial de los países participantes para que mantengamos el nivel y que crezcamos y avancemos juntos. Entonces, yo tengo un trabajo doble. Lograr que Chile... Eh, se masifica el conocimiento, eh, acortar la brecha y cerrar pases y de ahí avanzar en la frontera tecnológica. Podría llegar alguien con un robot de madera, y PVC, o hecho de impresión 3D en distintos tipos de materiales, pero en términos de la composición y la estructura del robot tiene ciertas condiciones. La base de la planta de... ...de los pies, por digamos, de la plataforma del, del robot... ...tiene que tener cierto largo o cierta dimensión, no más... ...en lo largo de los brazos tiene que ser proporcional... ...hay, hay, hay como una estructura, una proporción áurea de, de, de, de, del robot... ...no puede, o sea, el largo asociado con el largo de los pies... ...y ciertas condiciones que hacen que la competencia sea más o menos justa entre los participantes... Eh, ...sin embargo, han existido en la competencia algunos años... ...que han hecho robots ya bien grandes... ...de hecho hay unos robots gigantes... ...que tiene una capacidad enorme, o sea, romper ladrillos con, con los puños... <ríe> ...son bien grandes, entonces, eh, la competencia aspira a que el robot hoy día pueda... Eh, ...convertirse en meca, o sea, un robot gigante que puedan, digamos, realizar alguna actividad... Esta, esta, eh, ...pero básicamente en términos materiales no, no tiene eh, problemas ni condiciones... ...sino más bien en, en las proporciones, en el uso de los... ...de los, eh, algunos tipos de programación, el uso de los servomotores específicos... ...que son los que están acreditados por la conferencia... O sea, ...las personas pueden adquirir esos kits o esos insumos... ...armar su propio robot y diseñarlo... ...que es una tarea no, no fácil... ...en Chile hay eh, tecnología para hacerlo... ...lo que pasa es que no hay el conocimiento específico... o sea está las máquinas pero no sabemos cómo hacerlo bien... Y, ...o lo hacemos y después no sabemos cómo programar todo esto... Eh, ...sensores de manera coordinada para poder lograr la estabilización y, el, y la marcha. Bueno, ese conocimiento nosotros lo trajimos y ese conocimiento lo vamos a entregar. Ahora esto tiene muchas aplicaciones, o sea, la industria de la robótica de servicios es una... ...exoesqueletos para los pacientes discapacitados que en mi gran interés es otra. O sea, yo estoy participando en esta conferencia... Porque estoy obsesionado por hacer exoesqueleto, entonces necesita ese conocimiento, esa tecnología y uno hace un robot chico, pero es, pues es lo mismo que hacer uno gigante. Hay un contrato que establece las condiciones y la relación, digamos, entre la organización. Eh, Japón. Son bastante eficientes hasta los contratos, son bastante simples y concreto digamos, el contrato que establece lo que puedo hacer y no puedo hacer. Y de hecho tengo que regirme en las bases de la competencia y desarrollar de mejor forma la competencia, la robot para Chile y Latinoamérica. Y para crear una categoría necesito mínimo ocho robots o ocho equipos que participen. Habiendo ocho equipos participantes, que ya en Chile ya los tengo, a dos semanas ya tenemos ocho equipos, ya tenemos una categoría creada. Y eso es la exigencia. Ahora, eh, hay un seguimiento en términos de la técnica. Y yo, sobre todo, estoy colocando más exigencia porque le estoy pidiendo a ellos que estén parte de la competencia, que no podrían no estarlo, pero que en estas primeras competencias que vamos a hacer en Chile, estén jueces japoneses para poder asegurar el nivel de Chile. O sea, es al revés. Nosotros estamos pidiendo más exigencia porque queremos asegurar el nivel. Y eso es eh, porque eso es lo que estamos buscando. ¿verdad? Así que eh, Japón ha sido bastante amable eh, y colaborador en eso con nosotros. O sea, estamos muy agradecidos a Japón porque esta es una oportunidad realmente para nosotros de avanzar en el desarrollo de la industria 4.0.